Bueno, pues hemos visto una eh, introducción y una mirada general a cómo trabajar de manera intrínseca. Hemos podido lanzar eventos desde elementos concretos y desde conjuntos de elementos, y hemos gestionado esos eventos con funciones desde dentro del propio dibujo, que cambian tanto propiedades como contenido. Así que es hora de pasar ya a la parte extrínseca, es decir, a permitir una interacción entre nuestro documento HTML, que en el fondo será entre el JavaScript de ese documento HTML, y nuestro dibujo SVG. Y lo primero sería ver cómo insertar nuestra imagen en nuestro documento HTML. Para eso me he creado una, un documento aquí ya, lj.html, que es el que tienes en pantalla, es muy sencillo, y que de alguna manera intenta ver diferentes maneras de poder insertar nuestra imagen, nuestro documento SVG, en nuestra página web. Bien, la primera de ellas sería esta de aquí, en la cual lo que he hecho es crearme un div con un identificador y he asociado a ese div un fondo que va a ser nuestro SVG. Eso lo he hecho en el CSS, tenemos aquí, donde he puesto como background la imagen del despertador, justo el despertador que acabamos de crear. Esa imagen está puesta en primer lugar, con lo cual corresponde a este elemento de aquí. Y como veis, por mucho que pase y por mucho que pinche, la imagen está, pero la imagen no cambia. Es decir, que la opción de poder utilizar un SVG como fondo nos lo carga como imagen, pero perdemos todas esas propiedades de un SVG que permiten la interacción con él. La siguiente forma que he utilizado es embebiendo ese documento en nuestro documento HTML. Se si algo así como un include o un import de un lenguaje de programación, que básicamente lo que hace es coger el código de ese documento e insertarlo cuando tiene que representarlo dentro de nuestro documento padre, que sería en este caso el HTML. En este caso, si venimos aquí, vemos que al pasar por encima de nuestro despertador, se aparecen los cambios que hemos definido antes. Es decir, que al ver la imagen, la interacción con ella sí que se sigue manteniendo. Algo parecido pasaría utilizando en vez de embed object, el resultado sería más o menos el mismo. Bien, la tercera forma de insertarlos es a lo mejor la más típica, que es mediante una imagen, SVG, su formato de imagen, con lo cual puede utilizar la típica etiqueta IMG para cargar la imagen. y Efectivamente aquí tenemos la imagen. Pero vemos que al pasar por encima, al hacer clic, no conseguimos nada. Es decir, que la única forma que tenemos de mantener la interacción con la imagen es embebiendo el objeto dentro de nuestro documento. Eso no significa que siempre hay que embeber, si tenemos una imagen que es estática, que no buscamos ningún tipo de acción con ella, es mucho más interesante y posiblemente mucho más correcto utilizar IMG o eh, utilizar la imagen como fondo de un contenedor. Bien, pues en un principio el hecho de ver el fichero SVG dentro del documento HTML no debería dar mayor problema ya que un SVG es un XML, un HTML también lo es, ambos dos pueden convivir perfectamente juntos, y deberíamos de poder acceder a los elementos de uno desde el otro y viceversa. Pero desgraciadamente, por problemas de seguridad, especialmente por el problema de dominio cruzado, hacen que esta sencillez ya no sea tal. Un Para el que no lo sepan, un problema de dominio cruzado consiste en que desde una página, una página que controlamos desde nuestra página, cargamos un documento, por ejemplo una imagen, que está almacenada en otro servidor. En vez de coger esa imagen y llevarla a nuestro servidor, lo que hacemos es que la enlazamos para que se cargue directamente desde el otro servidor. Algo parecido a lo que a hacer cuando embebemos un vídeo de YouTube dentro de nuestra página. El problema que hay es que ese elemento que cargamos de fuera ya no está bajo nuestro control y por lo tanto podría contener código malicioso. Para evitar ese tipo de cosas, el acceso al código de ese elemento exterior está restringido desde el navegador. Claro, hacia nosotros nuestra imagen va a estar con mucha probabilidad en nuestro propio servidor. Pues bueno, incluso así hay varios problemas. Cada navegador afronta de manera diferente el acceso a ese documento embebido dentro del documento padre y la verdad es que al final eh, no resulta obvio hacer un mantenimiento de esa imagen para que funcione perfectamente bien en todos los navegadores. El acceso en cada uno de ellos puede ser diferente y habrá que programar en función de cada navegador cómo acceder a esa parte. De contenido que nos interesa. Es por eso que, aunque quede un poco a lo mejor, sucio, aunque realmente hay gente que opina que no es así, la mejor solución suele ser al final copiar y pegar el código de nuestra imagen dentro de nuestro documento. Evidentemente, a primeras, evidentemente, a primera vista puede parecer que ensuciamos mucho nuestro código, pero por una parte estamos manteniendo todo el esquema gráfico dentro del HTML. Es decir, no hacemos ninguna cosa que esté fuera del normal. Y por otra parte, si utilizamos plantillas HTML, no es tan descabellado que el propio proceso de compilación de las plantillas copie el código del fichero SVG directamente en el documento final. Así que nosotros, al menos por ahora, vamos a optar por esa solución, la de copiar el contenido del fichero SVG. directamente en el fichero HTML. Vamos y vemos cómo todo sigue exactamente igual que antes. Bueno, pues ahora que tenemos el código directamente dentro del HTML, la verdad es que la comunicación entre ambos dos es muy sencilla. Vamos, por ejemplo, a hacer la comunicación entre el botón Anima, ese que tenemos ahí colocado, y las campanas de nuestro despertador. Vamos a hacer que al pulsar el botón, las campanas cambien de color. Para eso nos vamos al fichero en Main en un principio no tenemos nada, y vamos a crear una función que vamos a llamar pulsa botón. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues localizar el elemento campana y cambiar el color. Y vamos a hacerlo igual que antes. Es decir, creamos una variable y en el documento buscamos aquel elemento cuyo identificador sea campana para posteriormente a la campana cambiarle el atributo de relleno, que en este caso creo que es a ver. el style, efectivamente aquí está el style, así que cambiaremos el estilo, poniendo que el color sea, por ejemplo, este. Bien, vamos aquí al HTML, donde tenemos el botón anima, botón con identificador anima, que lo que ya hemos definido es el atributo un clic al cual hemos asignado la función pulsa botón. Así que simplemente vamos a cargar esto y a pulsar anima. Ahí lo tenemos. Como se puede ver, es muy sencillo. Vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer el camino contrario. Lo que acabamos de hacer es actuar sobre un elemento html, y eh, se ha modificado el documento svg. Vamos a hacer que cuando ocurra algo en el svg, se modifique el documento html. Y para eso lo que voy a hacer es crear una animación. Van a hacer que el reloj, despertador, tenga un pequeño movimiento pendular. Para no perder mucho tiempo, voy a copiarme la animación que ya tengo creada. Y la voy a meter dentro de un grupo que incluya únicamente la parte gráfica del reloj, ya que lo único que quiero que gire es el reloj y no el texto. Bien, la animación básicamente lo que va a hacer va a ser rotar desde menos 30 hasta menos 30, pasando por. 30, toda la parte gráfica del reloj, empezando en el segundo 2 y durante un segundo. Además, va a repetirlo 5 veces. Vamos a probarlo. Y aquí vemos como Bien, pues la gracia está ahora en que lo que buscamos es que cuando acabe la animación, cuando acaben estas cinco repeticiones, por ejemplo, aparezca una alerta que nos diga que se ha acabado la animación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizando un atributo dentro de la animación que lo que hace es llamar a un evento, un evento de finalización de la animación. En este caso, el evento es ponente. Vamos a llamar a la función acaba animación y vamos a crear esta función en JavaScript. Vamos allá, vamos a grabar también este de aquí. Y vamos a probar. Ya lo tenemos. Acabamos de conectar el SVG con el HTML, con, en este caso el JavaScript y contenido en el HTML. Y bueno, para acabar un poco el círculo y cerrar todos los temas, nos quedaría ver cómo a partir del botón Anima realmente hacemos lo que dice el botón, que es arrancar animación. Para hacerlo simplemente vamos a ir al JavaScript y creamos una variable que contenga el objeto animación y posteriormente la ejecutamos. ¿Cómo ejecutarla? Bueno, pues llamando a una función que es beginElement del objeto animación. Con esto la animación ya arrancaría, pero tendríamos todavía un pequeño detalle por corregir, y es que en la transformación le hemos dicho que empiece en el segundo 2. Ahora mismo no queremos que empiece en el segundo 2, queremos que empiece cuando el botón sea pulsado. Por lo cual, en un principio, la animación tiene que estar en un estado indefinido. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenemos.